Yo no me opongo nunca, nunca al desarrollo urbano, es que el, el, el, la ciudad tiene que progresar. Dígame una cosa, la capacidad económica de uno no es para uno vivir por aquí. Porque, por ejemplo, ya ahora que piensan hacer esa unidad residencial de 14 pisos, según pues dicen,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 Esta es la sala donde vive la, la compañerita hermana mía, María Nubia Mejía Álvarez, aquí, y, y la niña y el niño son de una hija mía de crianza. Estos son 160 metros construidos y, y la, pues en la forma que en esa época cuando este edificio se hizo el material era barato esto por aquí era barato porque la mayoría casi de toda esta tierra era de este de este Domingo Garcés que esto eran mangas, esto eran mangas, eso porque se fue conforme va avanzando el tiempo del 60 para acá fue cambiando Los patios el patio, los patios, que son este Y este, esto es un baño que se me dañó y tuve que dejarlo así por, por la pobreza porque la arreglada vale como un millón y medio. Esta es la pieza, que esto era un comedor. Esto era un comedor y yo lo encerré para vivienda. Para explotar la casa. Esto era el comedor. Para mí este barrio es lo mejor que hay mucha humildad, por aquí no se ven problemas como digamos así que, que vacunas, que tiene que, va, que, que por, por aquí no se ve eso. Ni nadie se mete de que. O, o al menos conmigo nadie se ha metido, yo salgo dentro y, y salgo porque como yo soy poco sociable, entonces no tengo enemistades. A mí no me gustan las pararme en las esquinas o, o con gente, mía, sino. Yo muchacho, yo muchacho, yo soy para mí es lo mejor que hay en este en, en barrio, la humildad y la sencillez y, y la forma que se ve que son talleres, que esta es zona comercial. Venga por aquí y así, estas son las habitaciones y esta es la más, de las más pequeñas así. Amplia, eh, sí, amplia. todo eso. Y es que son ciento metro, 160 metros. Pues según el acuerdo de la alcaldía lo van a pagar a millón como a millón de pesos. Entonces son 160. Sí. A mí siempre me ha gustado la comodidad y, y que vivo los arriendos de, de las piececitas y a mí, pues, en el tío me ha gustado la comida. Y que es que esto por aquí al pie, del centro. Se ahorra pasajes y uno no tiene. No, pues, yo, pues, del de naranja sí no me puedo quejar. Y esta es la cocina. Bien pueda pasar, el malo. Yo les muestro que esta es una casa humilde. esto no es de ricos. Sí. Este es el otro patio que hay aquí, vea. Esto antiguamente se le decía la pieza del servicio, a baños también y servicio. Yo fui levantado de la edad de 16 o 17 años, arriba en el cuarto piso, que eso es el de la señora mía. Yo soy separado desde el año 81. Yo no se haya pegado los materiales. Yo no, a mí el día que me toque yo aquí, a que llegaron y me dieron la plata, chao, me voy, me desocupo. Me compro una casita porque pago lo que debo y con lo que resto me compro una casa. Ese es el pensado mío, la finanza, el día que me saquen de aquí, porque yo así no. Antes que me vaya, dígame, me pagar una arriendo por ahí a que no. Hola. Hola. Esteban. Esteban. Sí, y mi mamá se llama Hola. mi mamá. Ah, mi... ojalá se mejore la ciudad y el barrio Naranjala, así uno no pueda vivir en ella, pero que sí mejore la situación para todos, y que realmente si la alcaldía está por ayudarnos, que se nos liquide justamente como es lo cada, a cada cual lo que le corresponde justamente.